Hola, buenos días, bendiciones a todos, buenas energías, buenas vibras, que el universo, nuestra energía poderosa, la madre naturaleza, toda la creación, nuestro dios, o nuestra divinidad, el día de hoy te acompañen en todas sus actividades. Gracias por estar aquí. Gracias por ver este video. El día de hoy te vamos a explicar qué es la fetud. Y también me imagino que tendrás por ahí las dudas del por qué. Hemos publicado bodas LGBT, algunas cuestiones de ministros religiosos. Bueno, ahorita mismo te las voy a resolver. ¿Qué es la fe Bueno, pues la fe es la fe y la iglesia que hace que ames a Dios. O a tu deidad principal. O a, ten, o a tu energía principal. De manera libre. Sin presiones. Y de manera natural. Pero sobre todo. Siempre haciendo el bien a los demás. Y a ti mismo. Cuidando tu templo. Tu cuerpo. Y disfrutando de este mundo. Eso es la fe todo. Y para aclarar esta situación, también les voy a decir que la fetud es parte del derecho religioso que todos tenemos. Y ahora, un pequeño texto que les leeré en torno, más específico, sobre qué es la fetud. Sobre todo... Pues me complace informarles que nosotros practicamos lo más cercano a nuestras posibilidades, saberes y entenderes. La sabiduría que el llegar a la confianza, gracia de Dios, plática con nuestra Deidad principal, encontrarnos con nuestro yo espiritual conciencia etcétera tiene diversos caminos, diversos ritos, nombres y formas, incluyendo colores. Sin fin, sin fin de posibilidades que no tiene una exclusividad Pero que todos y cada uno de ellos, en conjunto o de manera particular, van a un mismo punto, a un mismo Dios, a una misma energía, a un mismo propósito, a un mismo lugar, a una misma entidad, etc. En beneficio y felicidad de la persona humanidad, unidad energética y o oh, fracción de ella. En beneficio del ser. Siempre y cuando no se cause daño a uno mismo, los demás, lo tangible, lo intangible, lo visible, lo invisible, lo existente, inexistente, dogmático y o comprobable, procurando conservar. El amor propio para los demás, el mundo, la naturaleza y la creación. Conservando el respeto, comprensión y tolerancia para consigo mismo, los demás, los seres vivos, los seres que no están con nosotros los muertos, el mundo, las cosas y en todas direcciones y sobre todo mantenerse informado, capacitado, actualizado y en investigación de la afectud con el rito, la rama o combinación practicante a fin de conocer, saber y Tener fe en buena práctica, en conocimiento, convencimiento y todo. Y todo esto en busca de la verdad y una creencia más fidedigna y alejada de la práctica errática que puede ser dañina. En todos los sentidos y aspectos, a grandes rasgos, eso es la fetud. Nosotros, como practicantes de la fetud, no coartamos derechos, no permitimos. El daño a nuestros cuerpos. Y siempre. Siempre pedimos. Que estén informados. Comunicados. Que lean. Acerca de lo que. Es la fe. Y lo que es creer. Procurando tener menos dogmas. Creemos en la unidad. De la humanidad. Y de las personas. Para un bien convivir y un buen mundo de existencia sabemos que Dios no requiere hijos peleados porque unos le llamen Dios otros Jehová Yahvé Alá Yemayá etcétera. Por esa razón, el oído de Tut no discrimina y sobre todo permite las diferentes formas y ritos dentro de la fe. Así que, pues con nosotros se van a encontrar una iglesia, o más bien, una religión nueva, muy consentidora, <ríe> que no los va a obligar a estar todo el tiempo pegados a un templo, a una iglesia. Ni tampoco los va a obligar a creer en un rito o una forma en específico de comunicarse con Dios o con su deidad o con su energía suprema con Yahvé llamarlo de un una forma en específico ¿no? tampoco la fe está a favor del celibato porque el celibato no es propio de los derechos de un individuo. El individuo tiene derecho a disfrutar su cuerpo, siempre y cuando no se daña a sí mismo y no daña a los demás. Pero también tiene derecho a llevar el celibato. Durante un tiempo determinado y siempre deberá saber que hay más allá y probar que hay más allá. Deberá poner el ejemplo y dar el fruto en este mundo. No porque se case y tenga hijos. No. Porque puede dar amor a personas y a corazones inocentes que están en este mundo. Ya sean parte de su familia. O sean por adopción. O sea porque de repente iban caminando por la calle y les cayó un angelito en sus brazos. Debemos de aprender que el amor hay de diferentes formas. Que los angelitos vienen aquí precisamente a conocer, a dar amor y a hacer crecer el amor, porque son fruto del amor. Aquel destello de luz, el cual se habla en los libros sagrados. Se ha comprobado en la ciencia que la unión entre el óvulo y el esperma produce eso. Comparable o equiparable a una bomba atómica, a una estrella, a una supernova. Sí señores, así de grande es Dios y así de grande es la naturaleza. Así de grande es la ciencia, así de grande es la energía suprema. El ente creador Así que el oído de Tut La fe Tut Que nosotros profesamos No puede ser coartadora O no puede andar coartando Los derechos de nadie Ni mucho menos Permitiendo flagelaciones Ni mandas lacerativas Ni excesivas que podrían dañar nuestro cuerpo. Porque a qué padre o a qué madre le gusta que su hijo se dañe, que sangre. Y si a los padres terrenales no les gusta, imagínense a nuestra, nuestro Dios, a la familia sagrada, al ente donde salimos. A nuestra energía sagrada. No le va a gustar. Que su creación. Que su hijo. O su hija. Surta. Algún daño. Por eso el oído de Tut. De la fe Tut. Es una religión. Bastante compleja. Alcahueta y ligera. No No exige sacrificios más allá del que no puedas dar. No nos reunimos. A excepción de las cuestiones específicas. Así es. Solamente celebramos reuniones, bodas, bautizos, 15 años. Bendiciones de los campos de las cosechas de los frutos fiestas patronales y pocas veces nos reunimos para hacer una celebración ordinaria somos una fe de élite donde conjugamos los diferentes conocimientos ...y más allá del dogma... ...siempre tratamos que nuestros... Eh, ...pertenecientes a esta fe... ...siempre estén informados... ...y tengan una respuesta razonable... ...explicable a... ...más allá de la ciencia... Y más allá de la religión. Porque la ciencia y la religión, para quien no lo sabe, no están peleados ni están divorciados. Son una y se complementan con la otra. Ya que en nuestras vidas y en nuestras no vidas, ha estado un ente creador que ha sido el científico más grande que hemos conocido. O que quizás no podemos ver. O la ciencia más grande. Conocida que quizás no podemos ver. Pero más sin embargo existe. Puesto que si no. No estuviéramos aquí. Entonces es así. Que un copo de nieve natural. Tiene ciertas formas en específico. Pero un copo de nieve creado en laboratorio, es difícil que tenga esas formas en específico. La vida es una cuestión un tanto incomprensible, porque es como el océano, no lo podemos comprender pero sabemos que dentro de él hay bellezas naturales hermosas. Más allá... De hermosas. Pero más sin embargo... Sabemos que es complejo. Sabemos que su belleza... Puede ser fuente de vida... Felicidad... Energía... Prosperidad... Abundancia. Pero también sabemos que ciertos declives existen en él así es la vida pero aporta más beneficios que perjuicios es un regalo divino es un regalo de una energía suprema la magia del buen vivir nosotros no podemos desperdiciarla Así que, bueno, hemos conocido el día de hoy un poquito del oído de Tut, de la fe Tut y más adelante estaremos conociendo algunas actividades que los ministros Tut o los ministros religiosos Tut hacemos o hacen y pues entre ellos bueno, le puedo mencionar algunas cuestiones como son bodas LGBTI separaciones o anulaciones matrimoniales así se hayan casado en otras iglesias porque lo que nosotros anulamos es el acto de fe no es el acta que les entregan literal debido a que si ya no cumplen con las condiciones de un buen matrimonio como en otras pláticas les comenté una persona no puede estar atada a otra Causándole daño Porque Evidentemente En algunos lugares dirían Es más pecado Mantener a una persona atada Y hacerle la vida infeliz Porque es algo divino Que Dios te dio A darle su libertad Y que sea feliz Y que florezcan más cosas en este mundo porque daría más fruto que dejarla atada a un árbol y obligarla a tener una vida pues compleja también pues tenemos bautizos iniciaciones y bueno que puedo decirles las celebraciones tradicionales, ¿no? Celebraciones con el Mictlán o los altares de muertos. Y también la bendición de las cosechas y los campos, de los frutos. Igual de las casas. ¿Por qué? Que la abundancia siempre se engrandece. Siempre está gracia por la abundancia y por la comida. Que el día de hoy, mañana y siempre nos va a faltar. Sea como sea, la cantidad que sea. Siempre hay alguien que está un poquito más mal. Que nosotros, que a lo mejor pudiera tener lo que nosotros quisiéramos tener, pero no puede. Nos está en una cama de un hospital y todo entubado y no puede comer. Situaciones complejas, ¿no? Y nosotros, que tenemos un poquito de alimento, no podemos bendecir. Y dar gracias por ese pequeño detalle. Pues claro que sí. El equilibrio de la vida no solo radica en exagerar de comida. Porque si comes de más, también te enfermas. Y si comes de menos, también te enfermas. Y bueno, también tenemos otros aspectos de la fetuda. ceremonias luctuosas rosarios y bueno demás ritos católicos ritos cristianos ritos de la rama judeocristiana para sus celebraciones o palabras bíblicas y esto más adelante se los voy a ir explicando del por qué y como ya les leí un poquito de lo que nosotros sabemos y de lo que nosotros profesamos y de lo que nosotros elegimos. Bueno pues. Por el momento. Porque mañana. Bueno no mañana. Al ratito nos estaremos viendo. Agradezco su presencia. Y el que hayan visto este video. Y adiós. Bendiciones. Cuídense. Y sobre todo. Buenas energías. Buenas vibras. Y sobre todo. Nunca se olviden de su parte espiritual. Adiós. Cuidémonos, cuidémonos, cuidémonos, cuidémonos. Ya. Yes. Un abrazo y recuerden que no solo yo doy un abrazo y no yo y no solo yo mando un beso. También ustedes. Acostúmbrense A abrazar Y a dar un beso A la persona que tienen al lado Y si no tienen una persona al lado No se preocupen, miren, aquí tienen su mano Y aquí tienen la mía Así que Agárrense y así mm, mm, mm, mm. Demuéstrense lo mucho que se quieren Acuéstense a dormir contentos Consiéntanse Tranquilos Y relájense relaje que al ratito será un hermoso día y el sol saldrá para todos. Verán buenas cosas y después de una barrida y una renovación, siempre hay algo bueno. Porque por eso se llama renovación, cosas nuevas, renueva toda la situación. Dios Padre los bendiga. Buenas vibras, buenas bendiciones, cuídense, respeten, eduque y tengan una buena vida, un buen tiempo y una buena sonrisa. Adiós.